Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Eternals, el más reciente estreno del MCU, la nueva película de Marvel Studios y no estoy solo porque en esta ocasión me acompaña Nico de Empujados Podcast. ¿Cómo va, Nico? ¿Qué onda? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Me alegro, sí, con muchas ganas, pero cuando digo muchas, muchas ganas de hablar de esta peli, que me gustó mucho y que dividió opiniones, pero... Vamos a analizarla y ver qué pasa. Sí, sí, sí, un tema bastante particular, el, el de la crítica, el de la crítica especializada en, en específico, porque la gente en general la quiso mucho, al menos por los comentarios que vi, y por gente con la que hablé, así que en cuanto a los fanáticos y las fanáticas de Marvel, está aprobada, pero la crítica es como que hizo ruido por ese lado. Porque tiene la crítica que no sabe lo que quiere, porque primero dice el MCU tiene que cambiar, y para mí el drama es un gran cambio sí, en todo sí. lo que venimos viendo, y es como que no hay nada que le venda bien. Sí, es, pero ya estar acostumbrados a eso, lamentablemente. Una pena porque la verdad que la película no se lo merece, si de última me decís, bueno, no, no es una película tan importante o no sé qué, eh, lejos están las críticas de, de lo que es realmente la película, así que una pena, pero bueno, por suerte los fanáticos han hablado y se nota. Sí, y también creo que de, de la fase 4 de películas es mi favorita esta, de lo que venimos viendo, ¿no? Pero igual... Shang-Chi también entra, pero Black Widow es como que se quedó muy atrás. Sí, yo tengo ahí opiniones distintas, pero sí, eh, igual hay que valorar lo que es Eternals en cuanto a lo que va a ser el futuro de, del MCU. Eso para mí es importante y, y, obvio, por ahí los críticos especializados no tienen interés en eso y quieren ver una película y ya está. Pero para mí es como una pieza clave, como Shang-Chi también, para todo lo que viene. entonces. Tiene su gran valor, más allá de la película en sí, es un gran valor para, para el resto del universo. Sí, acá conocemos a los primeros héroes, básicamente. Literalmente, los primeros héroes de, del planeta. Bueno, un poquito para hablar, sin spoilers, ya nos vamos a meter en spoilers, en detalles. Eh, vamos a hablar de la famosa escena post-créditos, que ya está en todos lados, <ríe> carteles gigantes, <ríe> ya es imposible ocultar, pero bueno, ¿te gustó? Me gustó mucho, sería... El comienzo de la película es como una película Star Wars, vamos a decirlo. Es un texto largo y, ya, y recién te presentan y lo que tiene la directora esta es que se toma su tiempo. La película dura como dos horas y 29 algo así. A mí se me pasó volando y también me gustó mucho que se la jugaran con ciertas cosas. Ejemplo, hay una escena, todavía no voy a decir cuál, pero hay una escena donde dos superhéroes tienen relaciones. Y para mí eso... En Marvel nunca pasó eso. Bueno, sería en el comienzo, en Iron Man la primera, en la, la única vez que vemos a un personaje Marvel tener relaciones. Y eso me parece genial. Y después la dirección de Claude Savo me encanta. Yo entré por Nomadland y después seguí con toda la filmografía y es buenísimo lo que hace. Sí, sí, yo vi Nomadland nada más. Tengo que ver las, las otras películas que tiene. Pero ya con Nomadland es como que... Eh, ya, ya, estaba, ya estaba dentro digamos, uh -huh. y después viendo lo que iba a hacer Eternals, visualmente, en cuanto a, a la historia y todo eso, le tenía mucha fe a, a la directora para, para lo que iba a hacer. La verdad que, no sé, esta, esto siempre me, me queda la duda porque se habla de, del control del director o de la directora cuando hay estudios gigantes de por medio, no sé qué tanto de control tiene, por lo que tengo entendido, tuvo bastantes libertades, pero en general estuvo bien. No, no se nota como un producto de Marvel Studios, se nota como esa impronta de, de Clovesao y, y la verdad que, o sea, realmente insisto que no es una mala película, es una aceptable película, tampoco, al menos desde mi lado, mi opinión, no elevar tanto el hype y ponerla allá arriba en el podio, pero está bien, o sea, es aceptable, es una buena película, y, y eso eh, creo que, que tiene que quedar claro, más que nada porque puede que vengan películas de este estilo en el MCU, si es que toman estos caminos, y, y bueno, hay que empezar a acostumbrarse de alguna manera. Sí, eh, sería como dijimos hace un rato, esta es, es muy diferente a todo lo que hizo el MCU, y aplaudo eso, y creo que por, a Claude Sau le dieron la libertad que le dieron por la filmografía que tiene. Porque si ves de Ryder, también plantea el coso. Y hay una de unos hermanos que también, que es como un comino face pero muy llevado a tierra, que está muy bueno. Y trata, sería, trata de la familia. Casi todas las películas de Claude Sau trata de la familia. Capaz es algo de ella, pero me gusta mucho eso. Y esto es una gran familia y que mete a muchas culturas en una familia sola. Me copo eso. Sí, sí, la, la diversidad en esta película es, es increíble y no se siente forzada. Algo que no sé de dónde leí o, o dónde escuché que, que se hacía referencia, como que fue forzado en algunos aspectos el tema de la diversidad en esta película. Eh, bueno, la relación eh, homosexual que, que aparece en la película que para mí no, o sea, todo está bien, se nota que está bien en la historia, no, no se siente como, bueno, vamos a meter eh, a una actriz sorda, vamos a meter a un actor afroamericano, vamos a meter a un actor gay, a latinos, asiáticos, es como que quedó todo bien, no, no fue forzado, no se siente forzado, la misma película lleva para ese lado y, y acompaña bien con eso, eh, y además, algo que también va con lo que dijiste, es que es todo muy humano. Se siente como una película muy, muy terrenal, más allá de que sean los eternos y que hayan nacido en el espacio, y que esté muy conectada con el espacio, se siente como muy terrenal, muy eh, de las personas, eh, mucho de, de filosofía ahí en la película. Es como que está muy, muy bien en esos aspectos. Sí, también lo que tiene esta película que... A mí se diría, los trailers todo eso te la venden de una manera, pero después cuando la ves es totalmente diferente. Sí. Y eso me copó mucho, porque lo que tiene Marvel es que el marketing lo sabe usar bien a su favor. O sea, a veces nos venden a alguien como héroe y, y es otra cosa, pero eso lo hablamos con, con spoilers. Pero también lo que me jode siempre la crítica que, que quieran que una película de Marvel sea la mejor. No tiene que ser la mejor para mí. Tiene que ser una película que entretenga y listo. O si una sería. Creo que Eternals para mí va a entrar fácil en un top de alguien. Porque se siente todo natural, como dijiste. Y lo que tiene la crítica es que si no acepta, primer punto, si no acepta una, como dice, una relación homosexual en una película, ya tiene un problema. ello. no es la película, básicamente. Sí, sí, sí, eso completamente. Además, ese momento, que bueno, lo vamos a detallar con spoilers, es lo más natural del universo, ni siquiera se siente, no se siente forzado, no se siente apurado, que en, en otras películas sí pasa, pero acá está bien, la verdad que no, no, no veo los problemas que la crítica evidentemente vio en esta película como para ubicarla al menos en Rotten Tomatoes, que es una de las páginas más conocidas de, de valoraciones de películas como la peor directamente del MCU. MCU? En cuanto a sí. valoración. de Tomatoes tiene un problema serio que creo que cualquiera escribe y le pone una mala película y ya le baja un punto. Y lo que lo bueno que tiene que sería el el renting de la audiencia está como al 90%. Sí. Y creo que me importa sí. más eso que que la crítica de Tomate Podido de eso porque otro tormento ya nadie se lo toma en serio Desde que Warner lo compró Nadie se lo toma en serio Sí, además Yo creo que igual eh, Nunca hay que darle Importancia a ese tipo de, de Páginas, a las críticas En general, es como que Cada uno debería ver La película y eh, Tener su, su propio pensamiento Porque también lo que Este tipo de, de páginas hacen y la crítica especializada en general eh, es mover un poco a la gente. No a todas las personas, pero ya decir esta película no me gustó tanto o, o algo por el estilo, hace que las personas, que por ahí no están tan metidas, en mi caso y seguramente en el tuyo, al ser fanático de Marvel, ya compramos la entrada un mes antes, pero el que está ahí medio que no sabe y ya escucha una crítica negativa en la radio, o lee esto en, en estas páginas, es como que ya le, le entra la duda de, de ir a ver la película o no. Entonces uh -huh. es complicado por ese lado, pero bueno, al menos en mi caso, supongo que el tuyo también, que ya más o menos sabemos de, de, de, eso, de eso, personalmente ya no, no le doy importancia a las críticas, por ahí chusmeo para ver qué onda la película, cómo va, pero después por ahí estoy lejos de pensar lo mismo que, que, que piensan en cuanto a una película. Sí, yo, no, bah, yo trabajé en una página que hacía crítica y todo eso. Pero después me aburré porque el formato de crítica te te pone en un lugar que a veces es incómodo para mí, ¿no? Obvio. Pero después dije, ¿y por qué no hago críticas que sean cortas? Porque a mí, literal, ya me da como paja el de una crítica de, de una página, cosas. Creo que en Instagram es más fácil para mí, pues te dicen... Creo que en tres párrafos te dice todo lo que querés saber listo. Y encima es la opinión personal de uno. No es una crítica que viene redactada todo eso. Y eso me, me copa a mí hacer eso. Sí, sí. Pero también lo que, lo que tiene la crítica que... Para mí ya perdió todo la creencia. Yo, la única crítica que leo posta es una de Sensacine. Hay un señor que se llama Alejandro. Sí, sí. Se, se manda unos videos de la flauta ese es el único crítico respecto Después, chau so, Somos fanáticos del mismo Sí, sí. lo tengo ahí en, en YouTube Sí, me gustan sí. mucho la, las críticas Que hace, porque además Bueno, ya que lo nombraste Es una crítica que se siente personal O sea, claramente Cuando habla sobre una película Habla sobre lo que él le gusta, cómo se sintió, no es que va un poco más allá y eso. Creo que es importante a veces tratar de separar el producto del gusto personal. No es que porque sea Marvel ya te tiene que gustar, puede no gustarte o lo tenés que hundir. O sea, tiene que existir eso y en cada persona, cada persona que va al cine, no dejarse guiar por, por algo superior y, y saber que... Que no le, puede no gustar una película de Marvel O sea, puede salir del de cine y Che, no me gustó tanto, no es que porque sea Marvel Tiene que ser la mejor Entonces, y así también Viceversa, no para el otro lado Es importante eso de, de las opiniones porque A veces es como que están muy controladas y, y no está bueno Sí, a mí lo que me pasó con Una película de Marvel en específico Que la tiene mucho y a mí Black Panther no me gusta nada Cuando te digo que nada, nada Casi me duermo en el cine Pero entiendo por qué es muy relevante Y está bien Pero a mí Black Panther es como que Me la ponés y me duermo sí, básicamente. Sí. Hay, hay gente que Bueno, no es mi caso, a mí me gustó mucho Pero eh, hay gente a la que no le gustó eh, y, y es válido O sea, no, no es que Porque eh, ahora Vos me decís que no te gusta Black Panther Te corto y se terminó acá el episodio, no O sea, es entender, eso, eh. es entender eso de de que hay muchas opiniones y que son todas completamente válidas Más allá de, del nombre grande que esté detrás de las películas Nos metemos con spoilers De Dale. lleno a la pileta La historia, más o menos, va de los Eternos Los primeros héroes que llegaron a la Tierra Para salvarnos de los Desviantes Que son como la contraparte de los Eternos y están acá en la Tierra hace 7000 años. Lo que pasa es que ellos pensaban que tenían un propósito en la Tierra, que era ayudar a progresar y a, a la humanidad, eh, darle herramientas, tecnología, todas esas cosas, y cuidar al planeta Tierra, pero después, en un muy buen plot twist, eso es algo muy positivo de la película, ya lo vamos a, a detallar, los mismos Eternos, y nosotros como espectadores, nos damos cuenta de que no. No era así. Los celestiales que crearon a los eternos y a los desviantes eh, tenían como plan básicamente que eh, varios planetas elegidos por los celestiales justamente eran como incubadoras para más celestiales. Y la Tierra era una incubadora. Teníamos un celestial ahí en el núcleo de la Tierra y en cierto momento eh, estaba este surgimiento que era el momento en el que tenía que nacer este celestial. Ya estaba por empezar ese, ese proceso. Cuando los Eternos se enteran, porque la única que lo sabía era Ajax, Ajax muere, se entera Cersei, que pasa a ser la líder, digamos. Bueno, se pudre todo, se va todo al demonio. Y muchos de los Eternos quieren salvar a la Tierra, no quieren que, que explote y que se mueran todos. Pero hay uno en particular que quiere seguir las órdenes de Arigen, que es este celestial, con una fe ciega, básicamente, que es Icaris. Esto que uh -huh. vos eh, nombrabas de el héroe que no es tan héroe. Y bueno, básicamente esa es la historia, un poco resumida, y tenemos bueno todo el enfrentamiento entre, entre algunos de los eternos y, y todas estas cuestiones. La historia me gustó, o sea, está bien, me, me, me gustó esa vuelta, me, me gustó que, que le dieran todo ese significado, y... Estuvo bien, la verdad que me, que me copó. Entre los puntos eh, positivos, que ya lo vamos a hablar más adelante, eh, claramente eh, el, el giro argumental de todo el plan que tenían los Celestiales me, me copó mucho, la verdad. Sí, eh, lo que tiene esta película que, como dije antes, que Marge la vendió de una forma, pero era de otra forma. sí Como Icarus. Ikari es el que tiene el especie en Los Celestiales. La pibita también que está enamorada de Ikari, como le dice el chabón. Vos sos Tinkerbell y el Peter, Peter Pan. Tinkerbell siempre estuvo enamorada de Peter Pan. Y como que sí, sí. Pero lo que, lo que tiene esta película es que te, siempre te agarra imprevisto. La muerte de, la, de Ayak no la vi venir. Pues pensé que... Oso, pero Icarus la, la mató. Sí, sí, sí. Yo me la veía venir, la de Ajax, pero no por, por spoiler ni, ni por, por la película, sino porque... Una boludez. Pero me di cuenta, yo me fijo mucho en estas cosas, que aparecía poco en los trailers. Y además de eso, el renombre de la actriz, o sea, Salma Hayek, generalmente cuando tienen a una actriz o a un actor de mucho nombre en una película de este estilo, algo me hace sospechar de que es como una participación chiquita, digamos. Y un poco tenía esa duda de, mmm, me parece que... Y también Ay, tenía que... mi duda con, con Angelina Jolie, que bueno, al final no, pero con Salma Haye pasó y... No me sorprendió, pero sí, me dolió un poco Me dolió más lo de Gilgamesh Eso sí que no me lo esperaba para nada Creo que en esta película mueren dos eternos, ¿no? Ajax y Gilgamesh y, y bueno, Icaris quedó ahí Como que... Icaris se fue me, me, me, Mi planeta me necesita, como lo siento, ¿viste? Sí, exactamente eh, muy, <risa> muy invencible No sé si viste la serie Sí, eh, es mi cómic favorito eh, Así que... Eh me gustaría leer el cómic porque dicen que es muy bueno sería spoiler para que, quienes no vieran Invencible pero no voy a especificar el momento eh, ese momento de, de Icaris yendo al sol me hizo recordar mucho a Invencible y también el momento en el que él le dice a los demás eternos que si los tiene que matar no va a dudar en hacerlo también muy invencible eh, uh -huh. además los poderes y todo muy muy parecido yo estuve eh, antes sí, ayer estuve viendo algunas entrevistas para Entrar en tema bien. Y Chloe Isao dijo que se inspiró en el Superman Zack Snyder para crear a Icaris. Mirá, tiene un, un aire bastante. Sí, porque similar, la forma similar. que lanza los rayos, todo eso, es, la paleta de color que tiene Icaris es muy Zack Snyder, si te diste cuenta. Sí, sí, es verdad. Es, si vamos sí. por ahí muy al borde con esta opinión, es una película. Muy DC dentro de, de Marvel Studios Es como que ¿Sí? se nota En la paleta de colores Se nota en la película misma, en la historia Es como que si me decís que la dirigió Zack Snyder Bueno, le falta un poco de, de cámara lenta Pero lo compro O sea, para mí que sí Si me, si me decís que la dirigió Zack Snyder eh, Estoy adentro, dudo un poco pero Claramente Y bueno, hay un par de referencias a, a DC Muy claras Sí, a mí, a mí me encantó la de la capa que eres como Superman, yo no llevo capas, le dice Cari. Encima, lo, claro, después lo nombran, como te puedo decir Clark, como que no se quedaron nada más en lo de, bueno, sos Superman. Me gustó, me gustó mucho eso de, de meter a, a DC. Bueno, tocando algunos puntos negativos, yo tengo algunos, no sé si coincidiremos en los mismos, por ahí vos tenés otros. El primero mío es el de la duración. No digo que esté mal en la película, la duración. Yo siento que es necesaria en un punto Incluso teniendo la suerte de haberla visto un par de veces en el cine Hay momentos como que se, se sienten estirados eh, Como que es demasiado eh, ya, ya te digo, ¿no? Yo creo que 10 minutitos menos, 15 minutitos menos Hubiera estado perfecto sí, Pero no, porque, no lo veo como eh, algo tan tan malo Pero sí por ahí algún puntito negativo en la película A mí lo que me pasa con las películas de superhéroes es que sin una, que están durando mucho para mí, dos horas está para mí ya. Sí, sí. Porque de pe, literal, de pedo o game de, de tres horas, pero era, era un camino que estamos siguiendo todos, así que... Pero um, las películas superiores tienen que durar menos de dos horas y media. Bueno, si me queréis contar algo muy grande, siempre Spider-Man, que supuestamente va a durar dos horas y 39 o, o 40 por ahí. Hay que ver qué van a hacer, pero lo que tienen las películas o las series también, que a veces no, una hora y no te cuentan un... nada, <risa> literal. No llenan sí, sí, no sí, sí. ese vacío que de la duración, porque está al pedo a veces. Sí, acá eh, ya digo, hay, hay momentos que está bien, o sea, entiendo to toda la explicación, entiendo la introducción a los eternos que se tomen su tiempo, está perfecto, además son 10 personajes, ¿no? no es fácil manejar 10 personajes, tener que introducirlos, tener que justificar que hace un montón que están en el planeta Tierra y que hasta ahora en 15 años del MCU nunca los vimos, nunca se les hizo mención, o sea, es complicado, no es algo sencillo, pero bueno, hay segunditos, minutitos que tranquilamente se podrían haber cortado, aunque también estoy en esa duda de que visualmente, estéticamente... Esas puestas de sol quedan hermosas, esas charlas ahí filosóficas con movimientos de cámaras muy lentos, la verdad que se aprecia. Es como, ya te digo, tengo esa duda de, ¿está bien? O sea, no es tan necesario, pero queda muy lindo todo eso. Sí, obvio, eh, se toma su tiempo para hacer algunas cosas. Yo me acuerdo cuando salió la noticia que Clóvis Odo iba a elegir esta película, que todos hacían chistes, uh, vamos, vamos a ver más paisajes, todo eso. Bás, básicamente vimos eso, pero lo que tiene Claude de que tiene un, una mano para elegir impresionante. Sí, sí, sí muy buena. Yo puse también, bueno, un poco lo mencionaba en esto de la duración, la explicación también, tengo como esta duda. Lo veo un poco como algo nativo porque siento que demasiada explicación en, en algunos momentos. También siento que era necesaria, pero se podrían haber por ahí acortado algunas cositas. Pero es un poco lo mismo que la duración. O sea, es necesario, pero se podría haber ahorrado un poco de, de, de explicación en, en algunas cosas. Pero bueno, es una película, como mencioné, con muchos personajes, con mucha mitología para, para exponer en un par de horas, y es complicado. Yo tengo un punto negativo, que es el villano ese que parece una tortuga ninja. Sí, sí, sí. No le suma nada a la película. Tuvo... Eso que está Bill Skarsgård haciendo el ¿Eh? ¿eh? Sí. Pero sí. para mí no le suma nada. Pero nada. A la película. Fue. Sí, fue. Con y estaba bien. Sí, eh, es como que tuvo esa subtrama de. Nosotros, nuestra especie, voy a vengar a los demás desviantes, nos utilizaron, nos trataron mal, pero. Tina lo cortó en pedacitos, hizo sushi, y Angelina, yo lizo, sac, sac, sac, chau. Au, nos vimos, Qué muy buena ahí. escena, muy buen personaje Tina desde ya, pero sí, sí estuvo muy de más, los desviantes como esos antagonistas que estaban ahí, no me molestaban, porque de hecho los diseños me encantaron. Sí, los diseños, la sí, verdad, los diseños la están copados. Si hay algo que hay que destacar al menos de mi parte, los diseños de los desviantes, los efectos visuales, los, los trajes de, de los eternos, o sea, todo eso es muy muy bueno, pero qué sé yo, eh, los desviantes estuvieron bien ahí, como esa plaga que había que, que exterminar. creo es como que sí, estuvo muy bueno hasta un cierto punto, pero después es como que quedó ahí en la mitad, y, y cuando queda en la mitad es como que... Y para esto, me lo presentaste. Te lo vendían como alguien que iba a hacer todo por su familia, pero no hizo nada. <risa> sí. Se mató a unos pares de, de Eternals, pero después se quedó como en la nada. Sí, igual es Marvel, y puede pasar cualquier cosa. Otros desviantes quedaron vivos, supongo. No, ya me, me había perdido en la cuenta. Pero puede ser por ahí que algunos, eh, no sé tome el liderazgo y vuelvan los desviantes de alguna manera La verdad no tengo ni idea Pero sí, al menos en esta película, ya te digo De fondo estuvieron bien Las escenas en las que tuvimos esas peleas muy buenas también Entre desviantes y eternos me parecieron correctas Pero esto de Crow es como que quedó ahí muy a mitad de camino Y el otro gran punto negativo Que bueno, ya lo hemos mencionado de hecho en, en la introducción de este episodio la mala crítica. Yo no lo iba a poner como algo negativo, pero inevitablemente siento que es algo que va a terminar siendo una manchita en, en esta película. Y lo peor es que es externo a la película, porque lo dijiste vos, si a la crítica no le gusta cierta cosa de la película, eh, es problema de la crítica, no de la película. Pero, lamentablemente, eh, la crítica a veces tiene un rol importante que no debería tener... Y eso pesa y bueno, eh, termina siendo algo negativo que por suerte, por suerte a la gente eh, le gustó esta película y, y no va a ser tan malo por ese lado. Yo lo sigo poniendo como algo negativo, más allá de que es algo externo a la película porque la verdad que es un bajón, es algo que además lo siento como innecesario porque realmente no termino de entender eh, hasta te diría ese hate Por parte de los críticos Que tendrían que ser, digamos No fanáticos Porque parecen más críticas de fanáticos que, que de críticos Lo veo como algo innecesario y Que no arruina a la película Pero es una manchita Como dije antes A la crítica no hay que darle bola ya o sea, Si a vos te gustan Yo le doy bola más a los creadores De contenido de Instagram sí. Porque sé que su crítica es Personal. Genuina. Sí, sí, es. Y también. ejemplo Si vos haces críticas, yo las voy a leer y eso. Pero si, me, me, si la publicas en un lado, en una página, eso a mí me deja interesar, si soy sincero. Porque a veces sería cuando vos trabajás en una página, a veces con el redactor te mete alguna palabra y eso. Que vos no vas estás de acuerdo ni en pedo. Pasó muchas veces. Y es como que yo quería decir otra cosa, no esto. Si te cambia una palabra, esa crítica que vos queriste, deja de ser tuya. Sí, sí, completamente. Y por eso me gusta leer críticas de Instagram, Porque es, como dijiste, genuina, son, no sé, creo, son tres párrafos, chao. Sí, no hay que, desde acá, les decimos a todos y a todas, no hay que darle lugar a las críticas especializadas, porque, o sea, no, no sirven. En un punto terminan siendo innecesarias, cada persona tiene que ir al cine y, y juzgar la película que vaya a ver con sus propios ojos. Eso desde ya. Y tiene que ser así, siempre. Y yendo a los puntos positivos, hace un ratito nombraba esto de los diseños del vestuario de los Eternos, los deviantes, los efectos visuales de estos poderes, esta energía cósmica que tienen los, los Eternos, todo eso me encantó, o sea, estuvo genial. Y de hecho... Había escuchado algunas críticas de, de youtubers sobre ese tema, de que Claude Sau utilizó lugares naturales para filmar. La gran mayoría de los lugares son lugares naturales. Estaba como esa duda un poco en algunas críticas de, bueno, hay veces en las que esto de, de la energía cósmica se ve como medio raro, con, con el fondo ahí natural y todo eso, y yo en ningún momento, la verdad, se me hizo todo genial. La verdad está eh, espectacular. Sí, hay momentos que el CGI falla, pero en todas las películas, de Marvel. En una en especial es la pelea final de Black Panther. Sí, sí. Eso para mí es un papelón. Es sí, una <risa> <la> película. ¿Videojuego <risa> de Play no. 3? Es. Sí, no, Play 1 para mí era eso. O Nintendo 64. Pero bueno, eh, ahí falla una banda, pero después de las peleas, todo estuvo muy bien. Esta película con eso. Van muy bien de la mano esto de los espacios naturales que yo he enamorado, o sea, me encanta que usen espacios naturales en, en este tipo de películas que lo necesitan, me había quedado ese sabor amargo con Shang-Chi en la escena final, en la que van a este lugar en donde estaba la puerta donde no podían dejar salir a este bicho malo, que no me acuerdo el nombre, y se notaba esa pantalla verde, se notaba como que ese lugar no era de verdad, y de última si no se nota, bueno, no me importa, pero cuando se nota mucho es como, me la baja un poco. Y acá, o sea, esos lugares, ese es el valor que realmente le doy a, a ese tipo de, de laburo en las películas de este estilo, que, que quede así, porque visualmente es demoledora esta película, en todos los aspectos. Cleo para mí unas una libertad, y no tuvo ningún director, en verdad, porque hizo lo que quiso. Me acuerdo cuando hice una presentación, Puso algunas películas de Terry Maquile. Lo que tiene ese director que hace películas muy, muy largas. Que son buenísimas también. Pero siempre usa paisajes naturales, todo eso. Y con eso Kevin Fein le dijo, vamos a hacerlo. Porque si no hacían esta película, después pues, también te iba a hacer la Inhumanos. Pero Inhumanos ya sabemos qué pasó. Como... Sí, desastre. Una, una serie que más... Más fea que pisar caca, pero bueno. <risa> así que... Cleve Sau vino para cambiar el MCU y lo hizo de la mejor manera. Sí, ojalá esto siga, porque ojalá ella pueda dirigir la secuela, que todavía no la confirmaron, pero está ahí, como que en un momento era así, vamos a hacerla, y ahora es como que un pasito para atrás. Espero que se haga, porque además la misma película queda con un final completamente abierto Y, y bueno eh, Ojalá esto de darle Mucha libertad a distintos directores Dentro del MCU Se repita Y que sea sí. todo más variado Porque la verdad que Al menos este primer resultado Yo creo que está muy bien Sí, eh, sería Lo que digo con darle libertad Shane Gunn también tuvo libertad Porque sí. Guardians para mí es una de las mejores películas del MCU Lejos sí, sí, El tema y... ahí es que por ahí Guardians of the Galaxy es más Marvel Que por ahí es la diferencia Que tiene con Eternos Pero sí, obviamente nadie va a negar Que lo que hizo James Gunn con esos personajes Es algo increíble Yo ayer no podía dormir Dije, voy a ver Guardians Y la vi y me, me sigue encantando Sí, es un peliculón sí Y encima tiene muchas cosas de Spiller Que yo amo con mi vida Spiller mi señor padre, no, me tatuaría que en el pecho Spielberg. Ah, bueno, no, tan, no tanto. Pero ya me entienden lo que quiero decir. Sí, sí. Sí, a mí me encanta. Ahora, dentro de poquito, tenemos una nueva película de Spielberg también. ¿no? Sí, la no voy a ir al cine como sea. Voy a joder a quien sea para ir a verla antes que salga. Pero a quien sea. A molestar, a molestar por todos lados. Si no molestas a nadie, no te van a dar bola. No, no. Hay que molestar. En esta vida, a veces hay que molestar. Hola, ¿me das una función de prensa? ¿Por qué? Porque sí. <risa> porque, quiero, porque quiero verla y, y bueno, eso. Bueno, pero eso. Así que, ya saben, molesten y capaz consigan lo que quieran. Exactamente. Un mensaje para la vida. Como Chloe Sao. o sea, Chloe Clovisao molestó. Uh -huh. No sé si habrá llegado a molestar tanto, pero le salió ah, bien. No, no, Chloe Sao ya tenía normal la lista. Y seguro para mí en el, eh, Kevin Feige y eso ya la vieron. Y dije, no, la queremos. Listo. Igual en palabras de Victoria Alonso, eh, uh -huh. nuestra argentina, querida argentina, argentina. Sí, en, en Marvel, eh, es como que Chloe Zhao estaba muy adentro, es muy fanática del MCU, que no la veo, o sea, si me decís es fanática de Marvel, la verdad que no la veo, pero sí, sabe que sí, y, y se nota también ese, ese fanatismo dentro de la película, o sea, como que se nota que, que la película en un punto está hecho por alguien que que sabe de este universo y que lo quiere. Eh, que eso es algo sí. muy muy bueno. Yo después de entrar dije. Quiero que Cloe de Sábado te hice una Star Wars. Bueno. Desafío gustaría, pero bro. la veo. Me gustaría mucho porque. De cual, creo que de cualquier época de Star Wars. Para mí sería genial. O que cuente una historia original. Puede ser también. Sí, sí también. Y si va a lo visual con ella va a ser Genial, la verdad. Ahora me dieron ganas. Un par de puntos positivos más que tengo acá anotados. Los personajes, a mí me gustaron muchísimo. Esto que hablaba de, bueno, tienen 10 personajes para presentar y se toman su tiempo y todo, pero la verdad que están muy bien desarrollados. Cada uno tiene su momento, cada uno tiene su historia y ninguno queda afuera. O sea, me puse a pensar y la verdad es como que entraron todos y están muy bien. O sea, están muy bien trabajados todos, todos en su tiempo, y es genial. La verdad que es genial, es, es posiblemente de, de lo más positivo de la película para mí. Sí, eh, a mí mi, mi personaje favorito es el personaje de Gemma Chan, que es el corazón de la película. Sí, Cer sí, sí, sí. sí, sí. El mío, literalmente mío... Sí, literalmente en, la, en los posts todo eso siempre ponen a Richard Madden en el medio, y a y a Cersei en el personaje de llama Chan, al costado, y para mí tiene que estar en el medio, porque es el corazón de la película. Sí, sí, es verdad. Eh, igual ahí claramente le hicieron muy bien, porque como Richard Madden ahí, primero, y te la vendemos así, y bueno, después pasan otras cosas. Pero sí, sí coincido completamente, la verdad que a mí Cersei me gustó mucho, que de hecho, eh, lo puse en mi reseña en Instagram, no es el típico personaje que queda bien como personaje principal, porque la verdad que Cersei termina siendo el personaje principal de la película, pero no es que me cayó bien o me gustó solamente por ser el personaje principal, creo que ella se lo gana y ella está muy bien en ese rol de, de personaje principal, y eso me gustó mucho, porque realmente, de manera muy genuina, queda muy bien como personaje principal y es algo que me, me gustó mucho, aunque mi personaje favorito, Posiblemente sea una sorpresa. De hecho, a mí me sorprendió que lo termine eligiendo como mi personaje favorito. Es Druid, interpretado por Barry Keoghan. Me gustó sí. mucho. O sea, la verdad que me, me encantó. Porque, de hecho, yo pensaba que iba a ser el villano de la película. Y cuando me di cuenta de que no, de que iba para otro lado, y cuando empieza a exponer sus pensamientos y cómo es él, su personalidad... Me encantó, la verdad que lo compré completamente Hay algunas cositas por ahí que no me coparon en cuanto a su personaje Pero bueno, casi nada eh, En general es un personaje que realmente me sorprendió y me gustó muchísimo Si te diste cuenta, creo que mira mucho, Nolan Porque este pibito salió de Dunker Exactamente Como otro y personaje, de... que ya vamos a hablar yeah. sí. Y otro punto, muy positivo Aunque me hubiera gustado más, pero siento que estuvo bien la banda sonora, la banda sonora, genial. La, ba eh, la banda eh... sonora es espectacular. Encima es del compositor de la banda sonora de Game of Thrones. Exactamente. Ramin Jawadi, es genial. Eh, se notan esas vibras de Game of Thrones, esa épica en, en la banda sonora y me hubiera gustado un poco más, la verdad, pero. También siento que estuvo bien, como que no se excedió y, y estuvo estuvo perfecto. Muy muy buena, banda sonora, la verdad que también le da como ese toque distinto a lo que es por ahí el, el estilo de música que se manejan en las películas de, de Marvel Studios, la verdad que me gustó mucho. Pasamos a hablar de la escena por que me dejó más dura que certeza. Sí, ¿cuál de las dos? ¿La, las dos? No, hay una que ya la tengo bien en claro quién es. Esa voz misteriosa. Lo confirmaron. ¿Sabías que lo confirmaron? No, eh, no sabía, porque... ¿Cuándo fue? Hace poco volví a ver What If con una amiga que no lo vio nunca Porque mm. yo a ver Eterno le digo Tenés que ver What If, sí o sí Le digo, ¿por qué? Porque aparece una voz Yo solamente te voy a decir eso Me imaginé, vos estabas en esa Mucha gente pensó lo mismo que vos Y de hecho yo también en un momento pensé en Watu Que esa era la voz Y vos sabés que Chloe Sau confirmó quién era ¿Quién era? ¿Querés que te diga? Te estás enterando ahora en vivo The Watcher ves? No Chloe Saud dijo en una entrevista Cuando le preguntaron sobre esto Que la voz Que le habla a Dan Whitman En la segunda escena de proscritos Es la voz de Blade ¿Qué? Sí Así como lo, lo estás escuchando Para pará, pará Yo escuché la voz Y, el, y la voz es de The Watcher para mí eh. La tengo no, que volver a ver no. Pero para mí es de The Watcher Mira, <risa> Cuando me enteré Que fue, fue Creo que el mismo jueves no, el mismo jueves más tarde o el viernes fue, que Chloe Sau eh, lo, lo confirmó yo me quedé como, ¿qué? porque Blade está interpretado por Maharajal Ali fue como, ¿en serio? y no tenía en ningún lugar la escena pues, como para chequear y si la llevo a encontrar en YouTube, que puede ser con la calidad de audio, puede ser cualquiera entonces, cuando la fui a ver de nuevo al cine, presté atención y sí, o sea, si prestas atención, es la voz de Maharajal Ali Claramente. No. Y yo también quedé quedé de culo, porque quedé tirado en el piso como, ¿qué? ¿Qué onda, pero, No, yo lo que uno no entiendo cómo conectan esos dos personajes, porque bueno, no tiene nada que ver. Sí, es complicado, pero por lo que tengo entendido, hay una idea ahí con los vampiros, la espada y todas esas cosas, como que es de alguna manera una introducción al mundo un poquito más oscuro que... Va a estar metiendo Marvel con todo esto. Con Moon Knight. Eh, claro, también con Moon Knight. Eh, bueno, un poco la secuela de Doctor Strange es como que va a tirar también para ese lado, todo muy oscuro, todo muy tirando para el lado del terror. Así que va, va a ir por ese lado. Es raro, no te voy a negar que es rarísimo. Y me sorprendí, pero es así. O sea, la misma directora lo ha confirmado y la primera aparición de Blade. En el MCU. Todavía no, no caigo que sea él, pues tiene, literal, tiene la misma voz que The Watcher. Al, al <risa> momento, sí, eh, al momento que yo la vi por primera vez y se empezó a hablar de, che, ¿y esta voz de quién es? Yo en un momento pensaba que era la misma voz de Dan Whitman, porque no lo voy a hacer tan larga con la explicación. La espada de Ébano, que es la que se nos muestra, que es la del Caballero Negro, personaje que va a interpretar Dan Whitman a futuro. Esa espada es una especie de simbionte en los cómics simbionte, es Venom. Yo tenía la idea de, bueno, entonces es un poco la voz, como pasa con Tom Hardy, que él mismo hace la voz de Venom, es como la espada que le está hablando a Dan Whitman, pero con la voz de Dan Whitman como comunicándose, pero no, era Blade. Y de hecho también pensé en la de El Vigilante cuando vi a algunas personas hablando de que era El Vigilante, y no, era, era Blade. Lo había a tener que ver tres veces yo <risa> es pocreto porque... Me quedé sorpresa. <risa> sí, yo también, la verdad que me quedé como, ¿qué? Pero sí, es así. Y bueno, la otra escena post créditos, la escena de los gritos, no sé cómo fue en tu cine. La escena donde muchas chicas gritaron ¿no? <risa> Exactamente, sí, sí, mi cine era, era un recital de, de Harry Styles, directamente, o sea... Yo me la vi venir porque literalmente en cualquier lado dices, Harry Styles va a ser es sí. como que te cagaste en la sorpresa Sí, los portales de noticias ya Me acuerdo, creo que el mismo día En Google me aparecía la noticia de ¿Cómo va a ser el futuro del personaje de Harry Styles en el MCU? Y fue como, bueno, gracias Gracias por cagarme en la sorpresa Igualmente, ya me había spoileado la foto Porque vivo en este mundo de internet De hecho, hoy mismo En el momento en el que estoy grabando esto Con vos Acabo de ver las fotos filtradas de No Way Home me caigo de ojete, perdón no sé, que te diga, pero no me sé, caigo ¿la viste? de viste? Sí. Yo no, no podía aguantar sin ver eso. O sea... Yo, yo, estoy... yo, yo vi esa foto y soy feliz. Sí, comparto. Porque es como que me quería enojar como... Oh, loco, basta de spoilers. ¿Viste pero... la segunda foto? ¿La segunda? segunda? Las dos, sí, sí, vi las dos, sí. Ah. Sí, sí, sí, no. Eh... O sea, es mitad de enojo, mitad... Eh... ¿Cuánto falta para ¿Cuánto para diciembre? Quiero una alarma, una alarma gigante, un calendario y tachar los días. Mucha manija, mucha manija. Y bueno, esta escena post-créditos en la que aparece Harry Styles interpretando a Eros, que también lleva el nombre de Star Fox, es el hermano de Thanos. Nada que ver, pero es el hermano de Thanos. En Thanos, de hecho, es desviante y es eterno. O sea, como que tiene es eterno y tiene gen desviante en los cómics. Acá es como que lo mencionaron un montón de veces a Thanos, pero... Nunca se mencionó sobre qué es Eterno y esas cosas. Hay que ver qué giro le dan porque claramente no es idéntico a los cómics, pero la relación está porque de hecho se lo nombra a Eros como hermano de Thanos. Y básicamente él aparece con Pip el Troll para ofrecerle a los Eternos que estaban en el domo, en la nave, la ayuda para buscar a los demás Eternos que Arishem se llevó para juzgarlos por esto que pasó con la Tierra. Básicamente abortaron a un celestial, y Arishem estaba enojado, así que ahí quedó ese final abierto que la verdad que me gustó mucho, el final me gustó muchísimo, con, con esos giros argumentales, la verdad que el final me gustó mucho, y bueno, ahí Eternos, buena película, la verdad que... ¿Cuánto aceptable. le puntaje? Me gusta que me hayas preguntado, porque iba a ir con mi speech ya armado, pero muy bien, muy bien que me preguntaste, para cambiar un poco, yo le puse un 8 sobre 10, le puse un 7 Está bien, sí Para mí, mitad de tabla Que literalmente, en mi lista de Letterboxd Que armé una lista aparte solamente con películas Literalmente quedó mitad de tabla De 26 películas quedó número 13 Para mí, o sea, ese es el lugar Es lo que ya dije un par de veces No es la mejor de la historia del MCU Tampoco es la peor Es una película correcta Y yo creo que es eso Para mí, a veces hay que tomar ese lugar que se le corresponde y, y creo que lo hace muy bien. Porque también es una bisagra, un poco, como lo fue la serie de Loki, como lo fue Shang-Chi. En general, estas películas de la fase 4 son bisagra para lo que va a venir y, y creo que ese lugar lo toma muy, muy bien. Hay que ver qué viene. Todo sería de la fase de lo que viene. ¿Qué te tenés más ganas de ver? Te mentiría si, si no te dijera No Way Home, la verdad. Pero tengo dudas con esa película. No, no sé lo que puede llegar a pasar. Es como que está todo. Dado para que sea un peliculón Pero tengo miedo de que arruinen algo Porque la verdad que está todo ahí en la mesa Para hacer una película espectacular uh -huh. Y tengo miedo todavía Pero... Far From Home no gustó ni nada no, la, no, bueno, las, las de Spider-Man Del MCU no, no son De mis favoritas Ni por la que, sí La que sí me encantó es Homecoming Con Michael Keaton de Villano sí. Ese giro encanta Sí, la verdad que está, está, es bastante más aceptable que, que la secuela. Uh -huh. Y esperemos que, bueno, esta película no sea un fanservice, porque ya de entrada, con todo lo que se pecula y, y los rumores que hay, y lo que ya se sabe, bueno, ya parece un gran fanservice, pero espero que, que esté controlado, que, que sea una buena película, que tenga un buen argumento y, y nada más. Después lo otro va a venir. Pero yendo más adelante por ahí, lo que más espero y esperemos que pronto tengamos un avance es la secuela de Doctor Strange, la verdad. Esa película tiene todo para ganar. Porque uno, tiene uno de los mejores directores de terror bueno, desde el cine, porque son Sam Raimi, que vuelve a su primer amor, porque literalmente hay una historia de cosas que Sam Raimi quería dirigir una... Doctor Strange, pero después pasaron cosas y terminó elegir una Spider-Man, que es su segunda amor. Mira, vuelve ahí para, para Doctor Strange Sí, la verdad que le tengo le tengo muchísima fe también por los personajes que van a aparecer por los rumores que también hay dando vueltas y es como que esto del multiverso ya abre un montón de puertas que se pueden aprovechar muy bien y, y espero que, que sea una, sí. una muy buena película además la primera de Doctor Strange me gustó mucho así que le tengo muchas ganas Ojalá que todo lo que venga de Marvel sea bueno hasta las series. Las series, creo que las la series de Marvel hay algunas que son buenas, otras malas. A mí no me gusta de nada. Eh, la serie de Soldado de Invierno. Pésima me pareció. En general vienen igual bien con las series. Un, algunas un poquito mejores, otras por ahí no tanto, pero vienen bien, ahora se tienen Hawkeye. Así que me gusta el camino que se está tomando después de Endgame que. Seguir después de eso, la verdad que es complicado y lo están haciendo para mí. Muy bien. Bueno, voy a dejar mis redes, pero antes, obviamente, le doy la prioridad al invitado. Nico, puedes dejar todas tus redes, este es tu espacio. Primero, muchas gracias, Eva, por invitarme. A vos. Estamos por... tratando de hacer esto hace más de dos semanas, más sí. o menos. Sí, de hecho, bueno, hice la mención en mi episodio de Doom, de que tenías que haber estado en ese episodio y, bueno, no se pudo. Um, y pudiste estar para, para Eternals, así que muchas gracias por, por aguantarme no estos inconvenientes y, y bueno, por, por estar acá en este, en este episodio. Fue un gustazo charlar sobre algo que amamos, que es marvel y también me puedes seguir como Nico Vallejos- guión, en Twitter y en Instagram, y también si quieren escuchar boludeces semanales con Mane hago empujados podcast, donde agarramos el formato podcast y lo deformamos a nuestro antojo. Todos los viernes sale y espero que le guste. Lo hacemos con mucho amor. Joya, joya. Me parece eso perfecto de lo deformamos. Eh, quedó algo ahí. Me parece sí. muy, muy bueno. Eh, bueno, cualquier cosa, voy a dejar todo en, en las descripciones de Spotify y de YouTube para que puedan ir a, a seguirlo a Nico en todo lo que hace. Me pueden seguir en Instagram, a mí, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Bueno, Nico, muchísimas gracias, la verdad, por, por este espacio que, que compartimos, y, y bueno, gracias por, por tomar este tiempo para poder hablar sobre Eternals. Un placer y gracias por escuchar. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.